Hello everyone, saludos a todos. Gracias por acompañarnos para nuestra hora de cuentos bilingüe para la familia, familiar. Thank you so much for joining us for our bilingual family story. story time. My name is Sheridan, yo me llamo Sheridan y trabajo aquí en la Biblioteca Pública de Long Beach. I work here at the Long Beach Public Library and today we're going to read a little bit, we're going to sing a little bit, we're going to talk a little bit in Spanish and in English. Hoy vamos a cantar, leer y platicar en inglés y en español. Ok? Si aún no se han inscrito para el programa de lectura de verano, háganlo ya. Pueden empezar a ganarse premios, completar actividades y muchas otras cosas más. Lo pueden hacer por visitar el sitio web longbeach.binstack.org, hacer su cuenta y luego inscribirse para el programa. If you still haven't signed up for summer reading, be sure to do so today by visiting creating your account And signing up for a challenge. You can start to read books, earn chances to win prizes, complete activities, a bunch of other stuff. Okay? Si ya se han inscrito para el programa de lectura de verano, asegúrense de poner el código MARIGOLD en la ficha de actividades de su cuenta de Beanstack para ganarse un, un punto por acompañarnos hoy. If you've already signed up for summer reading, be sure to enter the code MARIGOLD. It's down here in the bottom corner to be uh, into the activities tab of your reading challenge so that you can earn a point for watching this story time today. Okay? Ahora, vamos a empezar nuestra hora de cuentos. Today we're going to start our story time with a song, con una canción. Y esta canción la vamos a cantar primero en inglés. We're going to sing this one first in English. Esta se llama Down by the Bay. Do you know it? ¿Se la saben? Down by the Bay? Ok. Vamos a empezar a cantar con esta canción. Aquí tengo mis maracas. Si ustedes tienen algún instrumento por ahí, if you have an instrument around, Grab it, now's the perfect time. Ahora es el momento perfecto, okay? I'm gonna start singing this song. We're gonna sing three little verses in English and then we'll switch over to three verses in Spanish, okay? So here we go. And it goes like this. It goes down by the bay where the watermelons grow. Back to my home, I dare not go. For if I do, my mother will say,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 All right, good work everybody. So we did some rhyming in there, we talked about the B, we sang along, I had some maracas going on. Are you ready for the Spanish version? ¿Están listos para la versión en español? Ojalá que sí. Okay, vamos a cantarla así. En la bahía, donde crece la sandía, yo a mi casa, no regresaría, porque sí lo haría. Mi madre diría ¿Has visto a un gato nadando como un pato? En la bahía En la bahía Donde crece la sandía Yo a mi casa No regresaría Porque si sí lo haría Mi madre diría ¿Has visto a un caimán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 En la bahía. Muy bien, buen trabajo a todos. Ojalá que disfrutaron de la canción. Now you know the Spanish version of Down by the Bay. So if you want to sing it and add extra verses with rhyming words, you can totally do that. Ahora se sabe en la versión en español de Down by the Bay. Si quieren seguir cantándola y añadiéndole este ex versos extras con palabras que riman, ahora pueden hacerlo. Okay. So Let's get to our first book of the day. Vamos a leer nuestro primer libro del día. Y este libro se llama, ¿De dónde eres? This book is called, Where Are You From? It's by Shamile Sayed Mendez. And we're going to read the version in Spanish. Vamos a leer la versión en español. okay uh, I'm going to do my best to translate it on the fly, and maybe I will have to look at the English version down here. Okay, voy a hacer lo mejor que puedo para traducir así, espontáneamente, pero Puede ser que tenga que ver la versión en inglés también, ¿ok? ¿De dónde eres? Por Shamil Said Méndez y ilustrado por Jaime Kim. ¿De dónde eres? Preguntan. Where are you from? They ask. Tu mamá es de aquí. Your mother is from here. Tu papá es de ahí. Dicen. And your dad is from there. They say. Soy de acá, de este lugar, igual que todos los demás, digo yo. I'm from here, from this place, just like everyone else, I say. No. ¿De dónde eres de verdad? insiste. No, where are you from, really? They insist. Hmm. Le pregunto a mi abuelo porque él sabe todo. I ask my grandpa because he knows everything. Y al igual que yo, tiene un aire de como que no es de aquí. And just like me, he has an air as if, you know, he's not from here either. ¿De dónde soy? Where am I from? Abuelo piensa. Grandpa thinks. entrecierra sus ojos como si estuviera mirando adentro de su corazón para encontrar la respuesta. He closes his eyes as if he's looking deep inside his heart to find the answer. Tú vienes de las Pampas. You come from the Pampas. Del campo libre y abierto, dice. From the wide and open plain. He says. Do you all know where the Pampas are? ¿Saben dónde están las Pampas? Las Pampas están en un país que se llama Argentina. The Pampas are in a country called Argentina, and Argentina is in South America. El Argentina está en América del Sur. Vienes del Gaucho, valiente y fuerte. You come from the Gaucho, brave and strong. Del río Marrón, que limpia y alimenta la tierra que nos da el grano para el pan y la leche de las vacas. From the río Marrón, that cleans and nourishes the earth that gives us grain for bread and the milk of cows. Eres de montañas tan altas que hacen cosquillas en la panza al señor cielo. You're from mountains that are so tall they tickle the belly. Of the sky itself, donde el Condor anida a su familia y el jaguar merodea en las noches, where the Condor makes a nest for his family, and the Jaguar stalks during the night. Pero también eres de los mares cálidos y azules que alguna vez los guerreros de bronce trataron de domar. But you're also from warm and blue seas, that it someday. The bronze warriors attempted to tame. Y que las palmeras elegantes acarician con sus dedos. And that the elegant palm trees caress with their fronds, with their fingertips. It is the Huracanes y Tormentas Oscuras. You're from dark hurricanes and storms. Y de una ranita cuyo canto llama a los isleños para que vuelvan a casa cuando el sol se va a dormir. And from a little frog whose song calls back the islanders to return home when the sun is setting or going to sleep. De esta tierra donde nuestros ancestros construyeron un hogar para todos. You're from this land where our ancestors built a home for everyone aún estando encadenados por el color de su piel, even though they were chained for the color of their skin. Eres de las abuelas que buscan a sus nietos y nietas. You're from grandmothers who are looking for their grandchildren, esperando, siempre esperando en una plaza, sus pañuelos blancos envolviendo el dolor de sus recuerdos. Waiting, always waiting in a plaza, Their white handkerchiefs enveloping the pain of their memories. Vienes de la luz del sol que ilumina nuestro camino en este mundo y de la lluvia que lava y limpia nuestros errores. You come from the light of the sun that illuminates our path in this world and from the rain that washes and cleans our mistakes. Pero abuelo le digo, ¿de dónde soy de verdad? But grandpa, I say, where am I from, really? Abuelo se ríe. Grandpa laughs. ¿Quieres un lugar? Do you want a place? Señala a su corazón. He points at his heart. Eres de aquí, de mi amor y del amor de todos que, los que existieron antes de nosotros. You're from here. From my love and from the love of all of those who existed before us, our ancestors. De aquellos que soñaron contigo al escuchar una canción bajo la Cruz del Sur. You're from all of those that dreamt with you when they heard a song underneath the Crux, the constellation, the Crux o a leer las palabras de un libro escrito bajo la luz de la estrella del norte or as they read the words of a book written under the light of the northern star tú you tú eres de todos nosotros you're from all of us lo soy I am. Yeah, that's the end of the book. Qué pensaron? What did you think? Isn't it crazy to think about all the different things that we come from, where we're really, really from? All of the different people and places and things and memories and pain that has gone into making us who we are. No es interesante pensar en todos los diferentes lugares y personas y dolores y memorias y cosas que han este influido de quiénes somos y de dónde somos muy buen libro se llama de dónde eres es de chamile saeed Méndez. y también lo tenemos en inglés en la biblioteca si prefieren we also have it in english at the library in case you prefer english okay so check these out um, next up my co-worker my colleague antonette is going to read you a book and then we'll do one little activity after that and then uh, we'll call it quits enseguida mi colega Antoinette va a leerles un libro y luego vamos a hacer una actividad más y luego ya va a ser el final de nuestra hora de cuentos. ¿ok? nos vemos ahí. Hola, buenos días, hello. Uh, yo me llamo Antoinette y yo soy la coordinadora de programas para familias y padres en la biblioteca. Um, I am the parent engagement coordinator here at the Long Beach Public Library and today I wanted to read to you a really fun story um, about the magic of reading books. Uh, y ahora quiero leerles un cuento sobre la magia de leer un libro. Y voy a intentar es un poco poético este libro, se so voy a intentar hacerlo en una manera bilingüe. Um, a ver cómo nos va. Pero antes de leer este libro, necesito que tomen um, 30 segundos y vayan y recogen su libro favorito. Check 30 seconds and pick up your most favorite book. And you're going to just hang on to it while we read the story. Listos? 30 segundos. Y ya. Listos. Okay. Vamos a leer. We're going to read How to Read a Book by Kwame Alexander, illustrated by Melissa Sweet. Illustrado por Melissa Sweet. First, find a tree, black sapelo, or dawn redwood will do, and plant yourself. Primero, encuentra un árbol, una secoya roja, y te vas a It's okay if you prefer a stoop, like Langston Hughes, o un escalón como Langston Hughes. Once you're comfy, peel its gentle skin like you would a clementine. Cuando ya estés cómodo, vas a desplegar la piel como una clementina. The color of sunrise, el color del amanecer. The scent of morning air and sweet butterfly kisses, con el olor del la, de la mañana, amanecer mañana y los besos deliciosos de una mariposa piece by piece part by part page by rustling page pedazo por pedazo parte por parte y página por página es una fiesta llena de tus favoritos amigos, una merenda de palabras y sonidos. Surprise! It's a book party stacked with all your favorite friends. A picnic of words and sounds in leaps and bounds. And we're going to travel with all of our favorite book friends. So get cozy, real cozy, between the covers, and let your fingers wander as they wander. So te vas a poner bien cómodo dentro de las portadas y vas a dejar que tus dedos te descubran y se llenen de curiosidad. Squeeze every morsel of each plump line until the last drop of magic drips from the infinite sky. Y vas a apretar cada línea y cada palabra hasta que la última palabra de magia carga del cielo. And bursts of orange explode. Y todas esas partes de naranja Van a explotar. Beneath a perfect purple moon, debajo de una luna morada y perfecta. Don't rush through. Don't rush though. Your eyes need time to taste. Your soul needs room to bloom. Pero no te apures. Tus ojos necesitan tiempo para devorar. Y tu alma necesita espacio para crecer. Now sleep, dream, hope you never reach. Ahora duerme, sueña. Y vamos a esperar que nunca vamos a llegar. The end hasta el final. Y este fue How to Read a Book por Kwame Alexander. Y me encanta este libro porque nos enseña de la magia de un libro y cómo nos lleva a nuevos mundos. Um, it opens our world and it takes us to new spaces, which is the power of reading. Um, and part of our summer reading program, How uh, Books Color Your World. And, check this out. We don't have it in Spanish, no tenemos ese libro en español, um, ojalá que mi traducción nos dio la idea, pero aquí tenemos muchos libros. We have so many books like this that you can check out in Spanish. Thank you. Wow, qué bonito libro. What a cool story, no? Books are definitely magical and can take you pretty much anywhere you want. Los libros sí que son mágicos y pueden llevarte a muchísimos diferentes lugares. En esa vena, en that same train of thought, the other day I was going to the library. Let me tell you what happened. El otro día yo iba a ir a la biblioteca y déjeme contarles lo que me pasó. Entonces, iba a ir a la biblioteca, I was going to go to the library, but first I decided that I needed to go see my dentist. Yo quería ir a ver a mi dentista porque, you know, just got to keep the teeth clean, you know. So I went to the dentist. Chillin'. I leave the dentist, and I had a letter to drop off at the post office, y yo tenía una carta que tenía que llevar a enviar a mi abuelita que vive en Tijuana, so I had to send a letter to my grandma who lives in Tijuana, so I went to the post office, fui a la oficina postal. So I had gone to the dentist, Iba, había ido al dentista, y luego a la oficina postal, and then to the post office. After the post office, I remembered that I needed to go pick up a succulent at the nursery. Tenía que ir a recoger una planta del vivero y en ruta al vivero, on the way to the nursery, I passed by the construction site. Pasé por el, un sitio de construcción. Entonces, llego al vivero, I get to the nursery, and I buy my succulent, and I bought a few more, actually. I bought a, quite a few succulents. Compré de más, pero pues, esa es otra conversación. We get to the nursery. So, I had been at the dentist. Había ido al dentista. Había ido a la oficina postal, I've gone to the post office. I passed by the construction site, había pasado por el sitio de construcción y llegué al vivero, and then I got to the nursery. I bought the plants, compré mis plantas, y luego pasé por la estación de bomberos, I passed by the fire station, and said, what's up to my cousin who works there. Allí trabaja mi primo, es un bombero, so le dije, hey, qué onda, qué pedo, cómo estás, right? So we chatted for a little bit at the, at the fire station. Después de la estación de bomberos, after the fire station, I decided, you know what? I'm getting a little hungry. So I decided to go to the panadería. I went to the bakery to see if I could, you know, get myself a little concha, a little puerquito, a little orejita to get myself some pan dulce um, before going to the, to, to the library. Pasé por la panadería, quería comprarme una conchita, un puerquito, una orejita, algo, ¿verdad? Para picotear antes de ir a la biblioteca porque no permiten comida en la biblioteca because they don't allow food in the library. So I had gone to all of these places. Había ido al dentista, I went to the dentist. Había ido a la oficina postal, I went to the post office. Había ido, pasado por el sitio de construcción, I passed by the construction site. Fui al vivero, I went to the nursery. Then I went to the fire station, pasé por la estación de bomberos y por final fui a la panadería. Then I went to the bakery. I buy myself a conchita. I'm walking to the library. Estoy caminando hacia la biblioteca, y ya al llegar a la biblioteca encuentro que no tenía mi tarjeta de biblioteca. I found out that I did not have my library card. So the librarian was super nice, but they were like, "You can't check out your books without your library card." Hello. So I had to go find my library card. Tenía que ir pasar por todos esos lugares para encontrar mi tarjeta de biblioteca. So I went back to Dentist Office y le dije, Señor Dentista, Mr. Dentist, have you seen my library card? And they went no. Estaba ahí, no estaba ahí, la tarjeta de biblioteca. Luego, I went to the post office, fui a la oficina postal y les pregunté, carteros, mail, people, have you seen my library card? Han visto mi tarjeta de biblioteca, que la perdí, y me dijeron, nope. No la hemos visto, no, we have not seen it. Ya me empecé a aguitar. I started kind of getting kind of down, right? Like if I lost my library card, then I had to get another one. It's going to be a whole thing. So then I went to the construction site, pasé por el sitio de construcción, and I said, hey, construction workers, obreros, han visto mi tarjeta de biblioteca. Have you seen my library card? It looks like this. And they were like, nope we have not seen your library card. One of the construction workers had his own library card that he showed me, but he was like, this isn't yours, this is mine, I need it later, I'm going to go take my kids to the library. So I was like, okay, fine. So it wasn't there, no estaba ahí. Then I was like, well, where did I go after the construction site? Oh, I went to the nursery, fui al vivero. So I get back to the nursery, llego al vivero, y le digo a el que atiende los clientes, the, the clerk there, I said, hey, have you seen a library card among the succulents? And I was like looking around, right? Estaba yo ahí buscando entre las plantas, Habías eh, y le pregunté al que atiende los clientes, has visto mi tarjeta de biblioteca? Y dice, mm, nope, no la vi. So no estaba ahí. Qué lástima. Ahora nomás me quedan dos lugares. There was only two places left where I could have left my library card. So I went to the fire station, fui a la estación de bomberos, and I said, hey, cousin. Primo, has visto mi tarjeta de biblioteca? No la encuentro no sé qué hacer, and he was like, nope, I have not seen it, no la he visto, no estaba en la estación de bomberos. Entonces, nomás me quedaba un lugar, there was only one place where my library card could be, and it was the bakery, la panadería. So I walked down to la panadería, at this point I'm getting hungry all over again, because I had walked around, you know, the whole neighborhood. Ahora me está empezando a dar poquita hambre, porque ya había caminado por todo el barrio. So I get to the panadería and I ask la panadera, Kathy, I say, hey, Kathy, Mrs. Baker, have you seen my library card? Has visto mi tarjeta de biblioteca? Y ella dice que, she said, no, I have not seen it. No la he visto. So at this point, I had gone all around the neighborhood. Me había caminado por todo el barrio y no encontraba mi tarjeta de biblioteca. I didn't find my library card. So to make myself feel better, I bought myself y concha para hacerme sentir un poco mejor y un poco de calorías me compré una concha I bought a concha it was, you know, the strawberry concha era una concha de fresa and I was like, alright, well I'm going to eat this concha and I'm going to make myself feel better so I went to take the concha and a couple of other things I also, I think I bought myself two a puerquito and an oreja dos panquecitos uno de esos este ojos and and um, Also, like one of these galletas con sprinkles. I bought myself a, a cookie, cookie I bought myself a lot of pandulce to make myself feel better after having lost my library card. So I go to take the first bite of my concha and what is inside except for my library card. Mi tarjeta de biblioteca estaba adentro de la concha. I finally found my library card inside of this concha, and I was able to go back to the library to check out the books from the nice librarian. Y ya por fin pude ir otra vez a la biblioteca para sacar los libros prestados del bibliotecario. I don't know how it didn't melt inside. No sé cómo no se sé, dirigió adentro, pero pues this is the way things go. You know, that's how it goes sometimes. okay everybody, so thank you so much for uh, joining us for this bilingual story time. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora de cuentos bilingüe. Espero que les haya gustado. Hopefully you liked it. And uh, we'll see you at the next one, okay Adiós. See you next time.